Supongamos que ya tenemos la página hecha, el site hecho, y ahora lo queremos publicar. Antes de ello podemos hacer una vista previa para ver si el aspecto es el que queríamos. Y para ello tenemos este, esta opción aquí arriba. Podemos verla. Navegar. Y aquí abajo podemos ver que nos ofrece mostrar cómo se verá en un teléfono móvil, cómo se verá en un tablet, en Apaisao, y cómo se verá en un monitor, un ordenador, en un portátil u ordenador de sobremesa. Una vez que la revisamos, si lo vemos bien, salimos de la vista previa, y vamos a publicar. Entonces nos va a pedir que escribamos lo que es la parte final de la, la parte final de la URL. Que esa la pondremos la que nos parezca. Y la URL de la web será esta que tenemos aquí. Por defecto aparece que cualquier usuario de Yaso.com podrá visitarla. Vamos a dejar así y le voy a dar a publicar. Vemos que por ahora al menos únicamente nos ofrece tenerla abierta para la organización o tenerla abierta para eh, el resto del mundo en, en Internet. Bueno, ya está publicada. Ahora puedo coger y puedo ir aquí y ver el sitio publicado. Aparece aquí la URL, aparece la página y ya se ve como de la misma manera que una tercera persona lo podrá ver. Una cosa sobre ello, y ahora aquí podría coger por ejemplo y eliminar, eliminar este texto, porque lo quiero cambiar por lo que sea, por la razón que sea. Y tendría yo aquí en mi archivo, en mi página de site, sería esta. Sin embargo, voy a Internet, tengo aquí la página, actualizo, voy a Inicio y sigue apareciendo el texto aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que no le dé otra vez a publicar, no se actualizará la página web. Porque yo puedo estar trabajando, mejorando, añadiendo nuevos contenidos, dejándolo medio hecho, sin pensar que quien está... Quien accede a la página va a ver eso que tengo medio hecho. Podríamos anular desde aquí la publicación y podríamos modificar de aquí, por ejemplo, la visibilidad. Bueno, esto es una cuestión que afecta a la visibilidad. Y luego desde aquí lo que hago es añadir editores. Eso también lo podría hacer desde eh, Drive. En Drive. Puedo, botón derecho, compartir y podría añadir nuevos editores desde aquí mismo. Volviendo a la página, vemos aquí tenemos deshacer. Puedes hacer la última acción, rehacerla y vemos aquí todos los cambios guardados en Drive. Aquí otra de las opciones que tengo es análisis de sitios web. Podría agregar esta página a una cuenta de Google Analytics para poder hacer seguimiento sobre el uso de la página.